Es que pasa que tú siempre es que tienes sí. un discurso de cien. no es un problema no es un discurso de siempre el, ha sido el, así. el problema es no no no Oye, lo de la fuerza, de pueblo, la de la la fuerza, fuerza del, del pueblo, plantilla. que yo lo dije aquí, Amado me dijo sí, el ganador. Sí, sí, sí, pero para que... mí eso fue una iniciativa y una cosa de, lo, de, de los castillos, porque sí. ellos son los principales liberadores. ¿sí ¿sí ¿Y, y los pinchos claro, pincho son claro, los que han bueno, llevado a Leonel al derrotero. Es eso, que eso es un exterminio. Los pinchos han llevado a Leonel a la guillotina. Ellos son los visitadores. Pero el mensaje, el video que. No, no creo, porque Leonel es un individuo con pensamiento propio. Bueno, pero se ha dejado manipular. Pero un Entonces, mensaje, tal, tal, tal inteligente pero es influenciable. Sí, ¿verdad? Sí. sí, Y él dice que es su se líder. Se deja, se deja está, a, muy, muy bien, Carolina. Oye, oye lo que dice Carolina. A Mira cómo está calladito. No, pero yo lo que eh, Carolina. dijo Carolina. Él, Carolina. Eh, o sea, Leonel dice que el Bincho es su líder político. Y el video que hiciera Vincho Castillo. Tuvo Francis. aceptación es una parte importante de la correcto, población, correcto. Eh, y, y fue difundido, ah, y, no, yo, yo entiendo que de alguna la, forma ellos de respuesta razón. Me gusta definitivamente el Francis, me gusta algo de Francis, que él, aun con los lineamientos que tiene de su partido, o lo que ha expresado, él ha mantenido... La Fuerza Nacional Progresista. partido. Pero ¿y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Es una organización política. No, no, no, no, no. es eso lo que el dijo Pernor, Pernat, el ahorita... el Sí, Siglo, Es un eh. sí, ah, partido de ¿Cuántos votos sacó ese partido? No, no, pero no no hemos desaparecido. Mira. Eso lo está gozando allá. porque de casualidad consiguieron un regidor. Creo que para uno. no sé. ¿Cuántos votos sacó Un regidor no da partido. Mira, no, yo... no, no, no, no, no. Quiero, resaltar, Increíble. Quie quiero resaltar Yo lo voy a dejar Francis, tranquilo Quiero che, resaltar Obama... y es partido. Quiero resaltar que en ese sentido La línea que ha mantenido ya. la Fuerza Nacional Progresista De que Leonel debe de irse del PLD del, del PLD, Francis desde el principio decía, bueno, yo entiendo que no, y hacía su planteamiento sí es cierto, que eso parece. es bueno somos cuando unos tiene agitadores. Eso, somos un agitadores. eso es cierto no, hay es que reconocerlo sí no, Francis no no, no, no pues, no por porque Francis no Francis ha lo ha mantenido de su postura, pero él sabe que Vincho ha sido un agitador y ha provocado que Leonel esté en la guillotina al borde eso sí, yo no lo entiendo ahí no tienes razón Leonel no mira, haga eso, no te lleves de lo vince, Leonel. Te, pillado, mira, te o sea, van no a hacer no fracasar, Lionel. No, no, eso es descabellado, Yerjan, disculpa. Eso es Tenemos descabellado. Llamada, no, no, no, es descabellado, no es día. oh, Buenos ay. días, eso es descabellado. No, no. Buenos días. Adelante. Ay. Bendiciones para mí, O Amén, mamá. Amén. Tócame a Frank, que anda con un chamaco ahí. Sí. Sí. Ay, ay. ay. Tú no conoces a los pinchos, tú no conoces a los castillos. Para que ya déjelo ahí. Ti, no le siga dando, que yo le voy a entrar ahora. Déjemele algo para Mira, yo entrarle ahora, espérese. Decir esto. Señores, ese es el único Mira, caso. Yo iba a llamar, Lourdes. cuando hablaban de las condiciones que debe tener un, un aspirante a ser presidente. Okay. Lo primero debe te ser con conocer la eso es lo principal que necesita un individuo para llegar a ser presidente y después Eso es. yo pienso que sí gracias, este? gracias por su llamada gracias, muy Lourdes, amable señores el único caso en la historia de que la madre y el hijo le entran no, no, no, no, en, no, pareja, no en pareja, no, pareja. Que es también, llegando, no le pareja. aquí estaba Ilka también aquí estaba Ilka anunciando amenazando parece con que, venir que yo la quiero mucho a usted Lourdes, y a Francis señores en este momento del programa tenemos la participación del licenciado Francis Rodríguez Rodríguez que anda con un chamaco Francis enfóqueme a Francis que anda con un chamaco parece que se va a parar Escarpadas montañas de Quisqueña No, eso es una comezola, una Mira, comezola. A le sí. Mira, yo, yo creo no que, es, una yo creo que es Prudente Que yo Haga un breve relato Papá, Del por qué El doctor Marino Vinicio Castillo Tiene cierta Principalía en opinión Respecto al partido de la liberación Dominicana, aún siendo Un ex aliado de ese partido hay que remontarse al año 93, luego de aquel do, tres años después de que el propio Juan Bosch le pidiera a Vincho que le asistiera como abogado para enfrentar de, lo que había sucedido, oiganme esto, en, en las en la elecciones del 90, siendo Balaguer el presidente. Cuando le hicieron un fraude a Juan Bó, Sí, porque sí. le hicieron un fraude a Juan Bó. Entonces, no venga, a partir de no ahí, se ya. y con lo que, y no voy a entrar en la historia, cuando fue derrocado Juan Bó y la participación que tuvo Vincho en ese proceso mm -hmm. en favor de la de restablecer la constitución en la república. Y Juan bosch lo sabe, y duró dos años. Mm -hmm en clandestinidad y, y, y conoció y la, y la a Benicito en el robo de los senadores que le hicieron al PRD cuando se cambió él, la D también. Tú buscas las imágenes de la, la Leonel Fernández. Fernández que reconoce que el doctor Castillo aún siendo el abogado contrario se opuso al problema de los cuatro senadores uh -huh. y eso uh -huh. lo reconoce el PLD uh -huh. sí, sí, sí. de Juan Bosch. Entonces, uh -huh. hoy día uh -huh. ¿Qué es lo que me compete para darle un poco de, de ánimo a mi amigo Yaryán y compañero? Ah, ánimo. <risas> el doctor Castillo, con el Frente Progresista, dictó previamente en el 95 un discurso o, un, o una teoría que resultó ser el, la carta de triunfo del 96 para el PLD, encabezándolo Juan Bosch y Balaguer y levantando la mano, que yo digo que fue cuando se pudo percibir el último del fin, Lionel Fernández. ¿Por qué? Porque solamente puede provenir de, de, un, de un liderato como lo ejercieron Joaquín Balaguer y Juan Bosch, sin menosprecio del, del liderazgo de Peña Gómez, pero no participó, sino era el candidato a vencer. ¿Lo recuerdan? Y en esto creo que soy justo. Reconocer la, la principalía y, y grandeza de... José Francisco Peña Gómez, aunque no nos ligó nunca. Todo lo contrario. En no, no, no nos ligó Pero Peña Gómez tuvo un liderazgo superior de Juan Bosch. Entonces, claro. claro. Ok. Cuando tú lo planteas de esa forma, porque tú tienes una participación extrema del, pro del profesor. Del no lo tuvo. Bueno, lo tuvo, pero Juan Bosch, en su, en su, en, su pro en su proyecto de nación, fue presidente democráticamente elegido. Formó a ese partido que luego se lo dejó y pareciera que Leonel está padeciendo lo mismo que padece Juan Bosch en el 73. Pero tú no deberías mencionar fue. a Peña Gómez eh, cerca no. de, de Devincho por Dios. Bueno, lo que no, pasa no, no, es le que le hizo mucho daño a Peña Gómez. Pues mira, eh, a diferencia... Lo, lo tildó de, de haitiano, dijo que iba no, a traficar no, la isla. Incluso no, no, hasta no, de narcotraficante no, lo acusaron hombre, no. No, no, no, no lo que es pasa que es que existió una maleta. Vamos a respetar claro. la memoria histórica de Y eso estaba de, establecido antes... Fue mucho daño Entonces, que le hizo Vincho. No hay ningún daño, porque hoy mira cómo estamos unidos, el hijo de Peña Gómez y nosotros... no, Peña Guava no. Que Peña Guava permiso sido eh, se ha aprovechado mucho sí, de, no. de, de ese un perverso de esa carga histórica sí, que él lleva por perverso. ser hijo de francisco Mira. peña gómez ha estado en instituciones que prácticamente la ha desfalcado la lotería nacional él fue director no de esa institución no y la dejaron quebrada. Y bueno, ustedes gracias. saben qué hizo Leonel Fernández cuando hubo manifestaciones de miles y miles de ciudadanos que se dirigieron allá, dirigieron allá frente a la, al, al, a, a, bueno, al Ministerio de Hacienda a, para que sacaran a Peñaguaba. Él sí lo canceló y ustedes saben qué hicieron, puso al hijo, a Tony. Entonces... Mira. Ah, al, al... Mira, el Carolina, y o sea, de Peña Guava, no, yo me voy a centrar mano, para, mano, para concluir mano, el relato. Guava, porque, el dos, sí, sí. mira, yo no, me voy a... El hijo, voy a chequear. Okay, pero sí, es un... son... okay. Los hijos de Peña Gómez okay. lo, lo negaron, lo han negado históricamente. Pero yo voy a seguir con mi relato de lo que muchos no quieren entender: ¿Para? es lo siguiente. A raíz de esa alianza, Juan Bosch. Y la Fuerza Nacional Progresista. se es está tratando de demostrar? Tenemos una no, no, un relato. no, pero yo quiero saber hasta dónde va, cómo tiene el relato, para tratar de <risa> <y> entenderte, para seguirte. <risa> buenos días. Qué difícil, sí, día. Día Adelante, hermano. Ay, hermano, pero usted no tiene otra cosa que hablar, que no sea de todos esos caudillos que tiene Santo Domingo. ¿Cuáles son esos? Pues la gente que da vergüenza. que ese muchacho que dijo que Vincho es un, un hipócrita dominicano, la verdad. Un caudillo de aquí, un hombre que lo que está haciendo daño a nuestro país. Bien, Gracias por su llamada. Entonces, cuando tú tienes... No lo va a decir nada. O cuan, no, no, ven, no. no. Va, yo voy a estar haciendo caso a un resentido social. Mira, cuando nosotros tenemos en la historia una participación del doctor Castillo, así nosotros no entendemos el porqué. Y es que esa historia de triunfo del PLD en cierto grado se le ha debido a la participación de este partidito chiquito. No, hombre, yo me voy de aquí. No. En te vaya, corta, vaya, No, no, no, no te, no te vayas. Vaya. ¿Cómo, tú, vaya? ¿Cómo Mira, vaya. tú vas a decir que la historia del de de de... No, hombre, la historia. De Digo Desde que la, triunfo, la historia del PLD de tipo solo del Se le ha debido a la Fuerza Nacional Progresista. Porque la proyección del 96 estuvo Vincho Castillo en el centro y levantó la mano junto a Juan Boso a Balaguer, a Oiga eso, oiga donde se apoya él. El proyecto Si tú lo de... apoyas Oye. en el hecho de que la campaña Oye. de difamación que llevó a cabo Vincho el... Castillo para acabar con ya, Peña Gómez, ya, ya. y que luego fue replicada sabe, por Leonel Fernández para sabe, acabar con Hipólito Mejía, sabe, y que ahora sabe. ha sido replicada por Danilo Medina para acabar sabe, con Leonel sabe, Fernández, esos son en, los hechos en, que tú tienes que mostrar como ese, aporte de ese, esa fuerza, en ese ese señor... Ese, en ese sentido, no estaría yo planteando un proceso histórico que el propio PLD lo sabe. Buenos y días. cómo ha defendido Adelante. los intereses de Juan Bosch. Adelante, hermano. Frasen, Dímelo. Te van a matar. Francia, busca otra conversación de ese, ese individuo que es lo que se nos sirve para... Tú estás venido tu, tu tiempo. Sí, aconséjenlo, por favor. No, pero estoy perdiendo el tiempo porque aconsejelo, ustedes no lo quieren entender. Favor, a mi amigo y compañero de Mira, France, que gracias por ayudarme, porque este país, es que él le está reclamando que ustedes... Gracias sí, por tu perder amada, el tiempo entre ustedes. Es imposible. Y es lo que está... Y lo que está... No, es por sí. ustedes. No, no, no, es lo que está diciendo, oh, Vincio, es que tú estás defendiendo no, no, los... Por ustedes. No te hagas el con Jota. Entonces, cuando eso sucede, yo no tengo por qué renegar, porque yo soy parte de la Fuerza Nacional Progresista, y me siento orgulloso de serlo, el único partido... Que en vez de buscar prebenda y que le pongan puesto, le dijo al Danilo cuando vio que iba a. Pusieron el, uno en mina. Iban, pusieron uno iba, en mina. Pero renunció. Pero ya poco lo iban a votar. No. No, cuando buscan paz, no paz, que la no ahora. Claro que es sí, eso. Para no, no, no, había... es, es eso. lo abandonaron, es eso pues es el que no no que buscan no buscan prevenda Entonces, todos, todos que Renunciamos. Por dignidad y por y por entender que esto, hasta esto era que íbamos a llegar dignidad. a lo que hemos vivido. Francis, por dignidad. No, no, no. Fran. Bueno, yo, yo me Tienes pude haber vendido. ¿Qué pasa, Yo me pude haber quedado como regidor. Por dignidad, Francis. Porque a mí me lo propusieron. Por dignidad. No, ¿Entiendes? En serio. Entonces, ahí no, está. está. ¿Tú sabes por qué? Porque era más digno. En vez de criticar con un sí. salario en el bolsillo del gobierno y criticando el gobierno, era mejor salirse del gobierno para poderlo criticar. Y eso es lo que se ha hecho Oye. hasta la fecha. Pero con una sazón llena. llena. ¿A dónde? De, no ¿A dónde? ¿Tuviéramos como que a dónde? Tuviéramos todos los votos del mundo y la tuviéramos verdad, cuatro. Francis, pues ¿qué pasó en Mina? Pues ¿Qué pasó en mí? ¿Qué pasó en mi la sociedad dominicana repito, repito, ha castigado a los bichos? Yo ¿Vale, le repito que nosotros tenemos por delante. La responsabilidad Fócalo, enfócalo. de llevar a este país a entender que en la forma que se está manejando el Estado para la consecución de objetivos de grupo sin pensar en las necesidades más perentorias de este pueblo... Estamos dejando a merced de ellos. Bueno, pues entonces ustedes la no deberían, ustedes no deberían de este estar aliados con el PLD, con Lionel, porque la Lionel este tuvo país. la misma forma de actuación que, que tiene la sí, medicina. De esta Usted manera, es pues, sí, bueno, no a más lo puede, que solo no lo pude desglosar, pero pues, no mi no, tiempo no, parece no, ser, no, como digo el amigo. No, no, no, porque estaba, no han dejado lado. A ti nunca te dejan hablar. Es Mira, yo en lo que yo tengo desde que ustedes entraron, no han dejado hablar. No he podido un tema la pelicada, entonces <risa> atención, vamos a escuchar a Carolina entonces <risa> que no atención este irrespeto que, respeto, que, no que, que, que, que se, se, se produce aquí no, cada vez otra que se tiene claro que sí lo que pasa es que tú no puedes hablar 20 minutos pero déjalo lo que pasa es que ya se te pasaron vamos a ir a Carolina yo voy a ser como niña. si yo no puedo hablar que nadie hable vámonos a una pausa vámonos a una pausa a una pausa a una Pausa, no, no. vamos a es que, una pausa. Carolina. Carolina. Que vamos a una pausa. nos vamos una pausa. De mañana.